Buenos días, continuamos con nuestro trabajo valiente y interesante de mirar eh, el mundo de nuestras emociones, el mundo que nosotros creamos dentro de nosotros a través de las emociones. Y hoy nos toca explorar eh, un eh, caso particular, o quizás dos casos particulares eh, dentro de este juego eh, de la ira, aversión, etc. Eh, un caso que quizás no es lo que inmediatamente pensamos cuando llegamos a hablar de la ira, eh, yo creo que podemos ahí poner la culpa como una forma de aversión dirigida hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque lo podemos eh, clasificar como una forma de este tipo de emoción. Eh, si regresamos a la definición y la estructura que subyace esta categoría de emociones, estamos dirigiendo nuestra atención a algo, una persona digamos, tomamos un elemento de lo que es, aislamos una característica o una acción, que en algún contexto fue vigente, fue relevante, sucedió. Y aislamos este elemento de la gran totalidad de lo que es y lo convertimos en la totalidad de lo que es. Y es así, y es así. Y ya que identificamos este elemento no como algo favorable para nosotros que queremos, sino algo que no nos gusta, no queremos, reaccionamos con aversión, frente a este objeto sólido que mentalmente nosotros hemos generado a través de estos procesos cognitivos que no reconocemos, que son procesos de armar una visión cosificada de la persona, y no nos gusta es la definición de la ira. Yo creo que no tenemos que pensar mucho antes de encontrar mucha similitud entre esta actitud y la culpa. También eh, la culpa requiere mucho trabajo interno para sostener aunque parezca que surge espontáneamente, necesita estar reconstruido, porque está dirigido hacia algo que ya pasó, una acción que ya pasó. Y en este sentido se puede ver un paralelo entre la culpa y el resentimiento. Y Juegan bien juntos estos dos. ¿Resentimiento? Es algo que sentimos cuando alguna persona, alguna aut autoridad o una persona externa nos critica, señala nuestras faltas, nos trata de manera que consideramos mal ofensiva, inadecuada, etcétera y generamos resentimiento. Cuando la persona que actuaba de esta manera y nos está señalando las faltas, criticándonos y diciéndonos que eres mal. Cuando nosotros y el objeto de crítica somos los mismos es culpa. Y vamos a tener que eh, distinguir entre culpa y vergüenza que son fáciles a confundir. Ahora vamos a hablar principalmente de culpa, culpa está más dirigida a acciones que generamos, convertimos en una identidad. Hicimos algo, actuamos de cierta manera, reaccionamos de cierta manera, hablamos de cierta manera, y somos así permanentemente. Se toma esta acción o un evento, una situación, y convertimos en algo muy grande y sólido, que nos marca, permanentemente. Esta es la experiencia. Vergüenza es menos dirigido a acciones específicas, y a veces es más conectando, conectado con lo que un elemento de nuestra identidad eh, más duradera, pero vergüenza también eh, tiene mucho que ver con el juicio de otros. Con vergüenza internalizamos una audiencia crítica que nos ve mal. primero vamos a tratar culpa, porque funciona un poquito diferentes. Si miramos eh, lo que culpa y resentimiento compartan, eh, y vemos que estamos reconstruyendo esta experiencia activamente, aunque no parezca, con resentimiento quizás podemos ver más fácilmente. Para mantener resentimiento necesitamos volver a conectar con algo en el pasado. Mentalmente necesitamos salir de donde estamos, del momento presente, e ir y revisitar una casa que no existe quizás, interactuar con alguien que no existe quizás pero definitivamente conectar con un momento que ya pasó, pero lo mantenemos vivos, acordándonos, estimulando la memoria. Y si miramos cómo fluye el tiempo, las cosas cambian, las personas cambian, nosotros cambiamos, las situaciones cambian, todo sigue fluyendo, fluye. Seguimos como con un río que está cambiando. Pero con resentimiento vamos y estamos intentando importar cosas que ya pasaron en el momento presente. Y es literalmente como revisar una película vieja. como pones en el... tienes el video y pones regresar. Pero los eventos que nosotros estamos repasando, posiblemente pasaron antes los videos. De, es un cassette. Y necesitamos regresar el cassette. O incluso antes la época de VHS, los rollos, los carretes. Y repasamos, y repasamos. Pero no solo esto, no solo es que estamos reconectando con un evento o un pasado. A través del tiempo, y ahí se ve la, el filtro de la ignorancia brutal, a través del tiempo, todos estos eventos, todas las interacciones, todas las de, demás memorias, vamos seleccionando. Y guardamos lo que cabe en esta historia. Como tenemos la escena de un evento feo que visitamos, todas las demás cosas que vivimos con esta persona, si no caben en, en esa escena, la descartamos, para que esta escena siga así, vigente. y esto nos da la impresión que las cosas siguen igual. Es nuestra mente que está filtrando. Hace varios años hicimos un retiro aquí en este mismo espacio. No hubo una mujer presente que tuvo una relación muy, muy, muy lastimada con su madre. Y había, han habido eventos, momentos, situaciones muy fuertes, donde se sintió que su mamá le rechazaba, muy duro. Y trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, un mes completo aquí, trabajando, trabajando. En algunas meditación le empezó a salir memorias de su mamá acariciando su mejilla, de su mamá llevándole sopa en su cama cuando estaba enferma, de su mamá cuidándola, que, que, que no guardaba porque no cabían en esta historia que tuvo ahí muy armado. Y duele, es terriblemente doloroso. Visitamos memorias dolorosas, tanto con resentimiento como con culpa, y descartamos todo lo que no cabe en esta visión. O nos acordamos de esos eventos pero no le damos mucho peso emocional sí, sí hizo esto, pero mira hizo esto también y esto es lo que cuenta y lo sigue haciendo y es así. Se ve el proceso de la mente en reconstruir nuestras experiencias, a veces de manera muy dolorosa. Es como estas, estas latas o botes de botones Ahora ya estamos en la época de los rollos y los carretes. Cuando, no sé si lo han vivido, cuando cuando uno de los hijos o alguien, el papá, pierde un botón de la camisa, la mamá saca la lata de botones y tú le ayudas, porque tiene que parecer lo más parecido, y estás ahí y todo lo que no parece al botón que estás buscando, descartas. Y tienes unos cuantos botones que no son idénticas, pero quizás más o menos, a distancia. Nosotros hacemos lo mismo con nuestras memorias todo el tiempo. Lo que no parece lo que buscamos simplemente descartamos, amontanando. y lo hacemos con culpa, y lo hacemos con resentimiento. Y en ninguno de los dos casos estamos interpretando de manera objetiva, ni ecuánime, ni generosa, Y una cosa curiosa es que eh, esta, esta orientación, este hábito, eh, la sensación de culpa eh, requiere explicación cuando uno habla con tibetanos ya todos los lamas que visitan el occidente están familiarizados con este concepto. Pero su santidad Dalai Lama algunas veces mismo ha dicho que no esto del auto-odio, mmm, no, yo no lo entendía al inicio, ahora sí veo cómo funciona, pero mmm, esto no lo conocemos antes. <risa> y cuando miramos la estructura o el modelo de una persona que subyace esta experiencia, podemos ver esa disyuntiva entre modelos de lo que somos o entendimientos de nuestra propia naturaleza, donde nos vemos como algo sólido, independiente, individuos individuales, separados, y por lo tanto, aislados, aislables. Cada uno es su propio dueño y tenemos esta sensación de ser muy sólidos. Esto es el modelo de la persona ¿no? más o menos que predomina en el pensamiento occidental. Tenemos al otro lado otro paradigma, que es de un individuo interdependiente. Y esto no solo quiere decir que dependemos de otros, quiere decir que dentro de nosotros reconocemos, no somos una cosa sólida. estamos ajustándonos a la presencia de otros, a los contextos. Cuando estamos con los abuelos somos un poquito diferente, quizás más abiertos a cariño, quizás más respetuosos. Cuando estamos con nuestros amigos de la clase somos más de broma, quizás, somos diferentes. No no que somos dos personas diferentes, sino que una persona es algo con infinita flexibilidad que surge de manera diferente basado en las condiciones internas y externas. Aceptamos la presencia de otra, otros y la incorporamos en nosotros ajustando nuestra manera de ser según las personas con quienes estamos. Nos abrimos a la presencia de otros y en, las incorporamos en lo que somos, porque si siempre somos abiertos a cariño y respetuosos, entonces más de lo que somos es abierto a cariño y respetuoso, y a través del hábito esto se va permeando ¿no? ma nuestra manera de ser. Y si pasamos todo el tiempo con amigos medio rudos y o violentos, pues vamos a empezar a crecer más de esta manera. Esto también es parte de la interdependencia. Y ya que somos algo que cambia según contexto, circunstancias, según lo que hay dentro de nosotros y la manera en la que respondemos a las circunstancias, donde nuestra percepción de la situación tiene tanto poder porque cómo percibimos depende cómo lo vivimos y por lo tanto cómo respondemos y por lo tanto cómo nos ajustamos, cómo lo integramos en lo que somos, esta parte, la parte interna, tiene un rol clave, pero está interactuando continuamente. Y este modelo de lo que somos refleja el hecho de que existimos en tiempo. Somos seres temporales. Cambiamos. Empezamos infantes. Terminamos pejestorios. <risa> Otra palabra. <risa> Cambiamos. En ciertas épocas somos muy tristes, luego muy optimistas, con mucha esperanza, luego con mucho resentimiento, luego culpa, cambiamos. Y ya que cambiamos, estas identidades sólidas que generamos en culpa no son válidas. Es correcto mirar una acción dañina y reconocer que esto fue un error. Esto es totalmente correcto. Pero si vemos cómo somos, sabemos que no tenemos que quedarnos así para siempre. Y si vemos que es un horror, no queremos quedarnos así para siempre. Queremos cambiar, queremos dejar de hacer esto, pero con culpa hay esta sensación, sensación estar marcados permanentemente por la acción. Y esto impide el crecimiento, y impide que corrijamos los errores. La culpa nos mantiene estancados en una visión de nosotros como personas defectuosas, inherentemente. Y es absolutamente contraproducente Y según el modelo, este modelo de lo que somos, tenemos la capacidad de cambiar. En el momento en que reconocemos que cometemos un error y reconocemos que era dañino, y esto es algo que no quiero que se repita, esto es el momento en que nuestra sabiduría está manifestándose y es el momento de identificarnos con la sabiduría, no con la falta, porque queremos que la sabiduría sea lo que prevalezca dentro de nosotros. Y también a través de la sabiduría no nos queremos ver como un objeto porque cuando estamos manejando esta visión de algo sólido, independiente, inherentemente así, nos estamos tratando como un objeto, y tanto vergüenza como culpa nos estamos mirando como objetos, algo sólido, algo así, nosotros lo percibimos y lo condamnamos como malo. Y esto somos nosotros, ¿cómo vamos a salir de esto? Si nuestra manera de abordar nuestros errores asume que somos esto, ¿cómo vamos a cambiar? Y estamos cambiando todo el tiempo, pero nos mantenemos estancados en este momento, exactamente como hacemos con resentimiento. Y, como resentimiento, vamos pescando otros errores que refuerzan la opinión que tenemos de nosotros mismos. Mira, otra vez lo hiciste, ¿viste? Y ahí, ¿no? estamos activamente, continuamente filtrando. Y si queremos cambiar, Si queremos dejar atrás las acciones de, dañinas y erróneas, lo que nos que miramos cuando sentimos culpa, necesitamos reconocer que somos capaces de no ser esto. Necesitamos poder separarnos de la acción. Ya estamos separados, estamos mirando la acción, pero a través de la culpa de una manera en que quedamos atrapados en un círculo vicioso agarrándolo. Cuando abrimos la mente, mi culpa es una mente muy cerrada, yo hice esto, yo hice esto, y ocupa todo el espacio mental. Abrimos la mente y miramos cuántas acciones hemos cometido a través de esta vida. Todos los días estamos actuando. Esto que hicimos, que estamos dando tanto significado, no es algo que estamos haciendo en todos momentos, en un contexto, bajo ciertas condiciones. Y si no te gusta esto, tienes que mirar las condiciones para poder cambiarlas. Condiciones internas y externas. Y para esto necesitamos reconocer que somos infinitamente complejos, tenemos muchos factores dentro de nosotros, estamos ajustando y cambiando todo el tiempo. Y esta misma perspectiva ayuda con resentimiento. La otra persona cometió errores. Nosotros también cometimos errores. Pero no estaba cometiendo este mismo error 24 días toda su vida. Definitivamente tiene otras cualidades. Quizás no estamos conectando con estas cualidades porque nosotros estamos viviendo otra película. Pero tenemos que tener muy muy claro es nuestra película. Y si es una película de horror, apágala, pon otra. ¿Cómo ponemos otra? Conscientemente darnos la tarea de buscar otros eventos, acciones, situaciones que no conforman con nuestra historia. ya vamos a esta lata de botones y buscamos todo lo que no parece al botón inicial y siempre hay más que no parece que los que sí parece. Esto es un momento de una manera de iniciar descentralizar y desolidificar la visión que tenemos de otros o de nosotros mismos. Y este mismo método funciona para culpa. Y cuando quieres buscar algo valioso en ti que no es esta persona culpable que ha hecho tantas cosas malas, en el momento que observas tus acciones erróneas, malas, en este momento cuando las reconoces como malas, eres una persona sabia, reconociendo sus errores. Si no, agarras y generas una identidad de esto. Simplemente reconocer un error como error, esto es sabiduría. y estás conectando con una parte de ti que no participa en el error, ya no eres tan sólida. Y también cuando estamos dando muchas vueltas en esto de la culpa, no solo Conscientemente buscar memorias en que no éramos, no estábamos haciendo esto, buscar las otras cosas positivas que sí hicimos, y puedes hacer una lista. Y si estás honesta, llenarás un cuaderno. Si piensas que eres mala madre, llenarás un cuaderno de peque pequeñas atenciones. Todos los momentos que te paraste en la noche a cuidar a los hijos, todos los momentos que estabas pensando en ellos, les vestiste, les, les, les limpiaste. Un cuaderno completo, pero esto no es lo importante, lo importante es tal y tal cosa que hiciste. ¿No? Esto es realmente una percepción distorsionada. Y en el, modelo, en, en el modelo sólido, estamos atrapados en una relación con nosotros mismos como objeto que estamos juzgando. Y hay, es una relación muy distorsionada con nosotros mismos. Y hay una sensación muy dolorosa de aislamiento. Porque en culpa hay un elemento de narcisismo bastante marcado. Eres tú y tú, y tú y tú, y tú y tú. Y los otros son como los actores menores en la película que ni siquiera tienen que hablar mucho. Les das unas o dos líneas que pueden decir. Entran a la escena, ya terminaron de hablar ya vete porque eres tú y tú. Y más estamos aferrando a esta sensación sólido, independiente de yo, más doloroso y más estas emociones tan dañinas como culpa o resentimiento. nos causan problemas nos duelen más aislados nos sentimos de otros por lo tanto otra cosa que puede ayudar es simplemente actuar de manera bondadosa hacia cualquier persona y toma nota reconozca que lo estás haciendo, saborea la experiencia, sea una persona bondadosa, y reconozca que lo estás haciendo, conecta con la experiencia de ser una persona bondadosa. Es una, esto abre una grieta. En la solidez de esta estructura que armamos. Ya que están arraigados en niveles bastante profundos de premisas, ideas de lo que somos, autoidentidades, autoentendimientos, toma mucho tiempo realmente cambiarlo. Pero se puede. Y es importante que lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando abordamos, aparte del sufrimiento que nos generamos, que es mucho, pero cuando estamos mirando acciones que cometemos que dañan a otros, culpa no es una respuesta eficaz porque no favorece que nosotros dejemos de actuar así. Cuando miramos una acción con culpa, estamos diciendo, así soy, así actúo, soy yo, así, yo soy así, qué mala soy yo, soy así, soy monstruo, soy pecador, soy… y si tú eres pecador y monstruo, pues… Claro, así actúas. Otro problema que la culpa nos genera es que ya que es muy doloroso, deber estar mirándonos, echándonos la culpa tan fuerte, es doloroso, nuestra salida favorita, y muy poco saludable, es tomar esta culpa y echarle a otra persona, y se genera un baile entre resentimiento y culpa. Y cuando estamos ahogándonos en culpa, en cierto momento podemos percibir, empezamos a tener resentimiento hacia otras personas que también nos dicen que cometimos un error. Tú tienes mucha culpa, tú te estás culpando más que cualquier otra persona, eh, Hice esto, ta, ta, ta, y alguien más dice, sí, hiciste esto, y ya, estás muy enojada con esta persona, qué alivio tomas esta etiqueta tan tóxica y por un tiempo lo tiras en otro lado. Es la misma, es la misma experiencia y probablemente lo tiras a alguien que quieres. Y después, estás muy resentida con alguien que quieres, que es cercana a ti, ¿qué sientes? Culpa. <risas> Hay que reírnos porque la otra alternativa, yeah, vamos a necesitar mucho de esto, porque es tremenda, es un ciclo tremendo. el otro modelo de lo que somos, con el otro entendimiento de nuestra naturaleza. Cuando miramos un error que nosotros hemos generado, la actitud que queremos cultivar es una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento ve la acción como una acción, no como una identidad. Y quiere hacer algo al respecto. Quiere dejar de dañar a la persona que dañamos. Quiere corregir. Quiere desagraviar, desagraviar a la otra persona. Quiere corregir la falta. Esto es. Cuando cometemos errores queremos asegurar que no vuelva a repetir porque es un error. Por lo tanto necesitamos poder analizar la situación, ver qué pasó, sin que si yo hice algo malo, no lo quiero mirar porque si hago algo malo, soy mala, soy monstrua, soy pecadora y necesito enviarme al infierno. Claro que entonces es muy difícil tener una honestidad real. Y terminamos ocultando las faltas y mintiendo y disfrazándonos frente a nosotros mismos. Y ahí sí con, perpetuamos ciclos de daño, porque no queremos mirar qué pasó. Con arrepentimiento tenemos la confianza de que soy una persona que experimenta diferentes emociones, que está sujeto a surgimientos de diferentes fuerzas emocionales. algunas he fomentado con ideas, con hábitos, con repetición, con descuido, me superan, actúo bajo ciertas condiciones, en ciertos contextos de manera de lo cual no me siento orgullosa. ¿Qué pasó? Quiero mirar, quiero ver, para que no vuelva a repetir lo okay. No, yo tengo un tema con, si me critican por mi apariencia física, y me hablo así y yo hablé muy feo a mi mamá. Y no quiero que esto vuelva a repetir, yo necesito ver qué hay aquí, necesito y voy a definitivamente tengo que ir y pedir una disculpa y, y explicarle qué pasó. ¿No? y yo mismo aceptar que pasó esto y yo yo estoy trabajando en esto, pero para esto necesitamos poder no, no estar jalando a un hilo del nido, del nudo, ¿no? sino abriéndolo, ¿no? no tensando, sino viendo qué hay. Y si estamos ahora en, esta, en este trabajo que, que aceptamos de hacer juntos, de mirar las emociones, mirar estas fuerzas internas, ver cómo funcionan, ya estamos intentando hacer algo al respecto a lo, las acciones deninas que generamos cuando estas emociones nos superan. ¿Y por qué podemos hacer algo? Porque no somos esto. Estamos en mucho intercambio interno. Y nuestras decisiones pueden también venir de sabiduría, de conciencia. Y con solo estar conscientes de las fuerzas que están surgiendo dentro de nosotros, ya estamos tomando un gran paso, vamos aprendiendo cómo funciona. Ah, yo hice esto porque, porque estaba experimentando mucha carencia y mucho apego y quise agradar y no tuve la fortaleza de decir no y, y pasó esto. ¿Ok? okay ¿cómo, ¿Cómo lo trabajo? ¿Más conciencia? es más poder frente a estas fuerzas internas. Y con arrepentimiento, que es el modelo que se maneja en el budismo, no culpa sino arrepentimiento, necesitamos honestamente ver qué hemos hecho y reconocer esto era dañino pero no lo tratamos como tinta que pusimos en agua, que ya todo el agua está oscuro, sino la analogía que se usa es como haber tomado algo veneno, venenoso. Queremos aplicar el antídoto y dejar de tomarlo, y antídoto es virtud, actuar de manera virtuosa de manera benéfica. Haz algo opuesto a lo que hiciste y ya estás aplicando un antídoto. Pero este remedio funciona completamente cuando tomamos un siguiente paso donde nos separamos de la acción. Y esta es la meta, cuando vemos que tenemos, ¿no? hemos hecho cosas dañinas, realmente lamentables, queremos separarnos, no negando qué pasó, porque esto no funciona, ahí, los hábitos siguen ahí, el patrón sigue ahí, valientemente mirando que hicimos esto, pero lo podemos hacer con la confianza de saber que no soy esto bajo ciertas condiciones pasó, y quizás pasó varias veces, quizás pasó muchas veces, pero el hecho de que reconozco que era un error me comprueba que no soy errónea. Y puedo conectar con la fortaleza, con la sabiduría, y basarme en esto para ir cambiando. Y aquí también es un proceso de mucho autocuidado, de asegurar que cuando estás separándote de una acción para que sientes culpa, si el hábito sigue ahí, si la emoción otra vez toma fuerza y vuelves a repetirlo, esto es el momento de más peligro, de no caer en culpa. Sí, te dije, te dije, yo tuve razón, no oiga esta moja. <risa> Eres así. <risa> Entonces, okay, estoy reconociendo esto, estoy trabajando en esto. Mi manera de ser, de verme, de tratarme, tiene larga historia. Este trabajo empecé quizás hace dos meses. ¿Por okay. Dale tiempo. Son procesos graduales que favorecen la continuidad, la persistencia. y si realmente lamentamos el efecto de una acción que, que hicimos, vamos a continuar, porque queremos dejar de hacer esto". La, su santidad, el karmapa, eh, compartió con ese grupo de jóvenes indios estudiando la psicología, compartió una de sus eh, reflexiones eh, trabajando con eh, quizás culpa, quizás vergüenza, eh, y vergüenza está suele ser más eh, dirigida a expectativas que otros tienen hacia nosotros, que sentimos que no cumplimos. O suele ser dirigido a dirigida a un elemento de lo que somos. En qué sentido? Parte de nuestra identidad social. La familia de la cual venimos, la clase la raza, la religión, nuestra, nuestra forma física, no una acción específica. Y hay ciertos estudios que indican que eh, para mujeres la apariencia física sigue siendo un factor, de, a pesar de los, todo el trabajo en... ¿no? en cambiar esta visión de género que la mujer tiene que agradar y ser bonita, que, que somos muy gordos, somos muy delgados, somos muy altos, somos muy ba altas, bajas, flacas, gordas, poco atractivas, tenemos el pelo rizo o no rizo o lo que sea, ¿no? somos muy feas, Normalmente nos sentimos vergüenza de ser muy bonitas, ¿verdad? Y con los hombres eh, suele ser hacia sensación de fracaso en el trabajo, en deporte, en las expectativas de cumplir sus roles de género. Todos los roles sociales entran, las expectativas que otros tienen de ti. Y su santidad del karmapa sería difícil encontrar a alguien que tiene más expectativas dirigidas hacia él, quizás su santidad el lama, desde niñez. Si bien el papa tiene más expectativas dirigidas hacia él, no desde su niñez pero un Dalai Lama, un Karma sí ¿No? Y dijo que cuando él estudiaba estaba, él mismo dijo, no tan malo en mis estudios. Dijo, pero para mis maestros era in, imposible, inaceptable que, que no era 100% todo. Tú eres un Buda, tú tienes que cuidar a todos los seres, tú tienes que saber todo, tú tienes que hacer más, tú tienes que ser más, tú tienes que... ¿no? y que cuando cometió errores se le empezó a hacer pesado. Y él compartió sus, su manera, él dijo que yo empecé conscientemente a darme cuenta que estaba teniendo de, un, algo que yo tuve que trabajar con esto y dijo que se puso a contemplar de ver cómo salir de esta sensación ¿no? fea que uno tiene cuando y dijo que empezó a pensar que yo he hecho muchos errores en esta vida es un poquito contra lo no pensamiento contra lo que uno espera, esto es característica de, de los karmapas, creo. Que yo he cometido muchos errores. La mayoría ya no me recuerdo. Y los aún si me recuerdo, yo no ni les detecté como errores cuando sucedieron ahora me estoy dando cuenta que es un error, esto es muy favorable porque lo puedo corregir. Y esto permite que estamos reconociendo nuestra propia virtud dentro de los errores, esto Está basado en la manera budista o la, esta manera de ver la persona. Pero también dijo que después se puede tomar una perspectiva más largo plazo y reflexionar sobre la humanidad. Ser humano es cometer errores. nunca eres el único que ha cometido el error que tú estás viendo en ti. Nunca. Todos los seres humanos hemos cometido muchos pequeños errores y errores graves también. Cuando reconoces que lo has hecho tú, esto es señal que eres humano, y estás tocando el fundamento de lo que compartes con todas las personas. Y lo importante no es jamás cometer errores, lo importante es qué hacemos con los errores que hemos cometido. Y como dice el Karmapa, un gran ser no es un ser perfecto. Es alguien que cae, pero se para después. Y que la característica de un gran ser es exactamente cómo se para después de ayer en un error y cuando miramos eh, la vergüenza eh, si miramos, una gran parte eh, de lo que nos duele cuando sentimos vergüenza es que sentimos que no, está, no conformamos con una visión social de lo que debemos de ser o de lo que es bueno. Con vergüenza hemos internalizado ojos que nos observan. Dentro de nosotros cuando tenemos vergüenza, nos estamos mirando a través de los ojos de la sociedad, y a través de estos ojos nos vemos como un objeto defectuoso, inferior, no necesariamente por algo que hicimos sino porque somos no de la clase indicada, somos de tal y tal comunidad que en los ojos a través de los cuales estamos mirando es inferior. No contamos con la forma física que está valorizado en la sociedad y miramos a través de estos ojos. Y son maneras en las que hemos internalizado una mirada crítica y una mirada crítica arraigada en todos, todas las jerarquías sociales que hay. roles de género, no los cumples, qué vergüenza, que una mujer debe de ser bonita y callada y que un hombre debe de ser fuerte y proveedor, y si no cumples en algún momento, qué vergüenza. Si eres, vives como migrante en otro país, venezolana en España, guatemalteca en México o en los Estados Unidos, uno se está mirando como un objeto inferior. Y como lo dijo su santidad el Karmapa, hablando eh, de, de la vergüenza en particular, dijo que estas, todas las jerarquías son ideas, son conceptos y pensamientos, no tienen una realidad en sí. No hay ningún por qué decimos clase alta a los ricos. ¿Por qué altos? Solo tienen más dinero, no tienen más bondad, no tienen más felicidad, no tienen más sabiduría, tienen más dinero, porque es alto. Son ideas que nosotros hemos generado, pero las ideas tienen poder, y sufrimos por ellas. y dijo, Susana Karmapa dijo que vivimos en un campo social sembrado de minas, y las minas son precisamente estas ideas de jerarquías Y un punto de partida de empezar a trabajar con esto es cuestionar, reconocer que no son inherentemente mejores y peores. Estas son ideas. Nosotros no tenemos que creer en estas ideas. Podemos desarrollar nuestros propios valores. Para mí, clase alta es una persona con mucha generosidad y dignidad personal. Por ejemplo, podemos dentro de nosotros. Y en cierto sentido toda esta serie de conferencias tiene el propósito de hacernos reconocer las riquezas internas que tenemos y ayudarnos en apreciarlas. Y como tarea para esta vez, si notas un error que has cometido, prenda todos los focos, las antenas, las banderas rojas, y pon atención cómo lo manejas. Ya con esto tenemos tarea. Pero además de cuidar, de reconocer que en este momento estoy despertando sabiduría que reconoce que un error es un error. Y intenta pasarte en esto. Y no caer en la ignorancia pensando que eres esto. Ni si quieres extender un poquito el trabajo para la semana mirando eh, autoimágenes culpígenas que puedes tener o dañinas a lo largo de esta semana, toma nota cada vez que estás actuando de manera que no conforme con esta imagen que tienes, que va a ser casi toda la semana. Pero toma nota, reconozca. No estoy actuando como una mala madre, un mal, una mala hija, un mal esposo en este momento. Y cuando reconoces que, ojo, pero en este momento sí. ¿Ok? Yo quiero separarme de esto y por esto no quiero agarrar esto como mi identidad. Ir trabajando un poquito, dándonos más espacio. Y así si estamos eh, queriendo mirar nuestra relación con nosotros mismos, ahí es donde podemos transformar mucho, de no juzgarnos como objeto, sino acompañarnos como un excelente amigo que quiere cuidar, que quiere tener su mente abierta a ver las cualidades y no continuamente buscar faltas. Y en cuanto a elementos eh, de, que provocan o que son eh, el enfoque para nuestra vergüenza, vivimos, sí, es cierto, en un campo sembrado de minas, de identidades y de prejuicios y de roles, pero nosotros podemos ir quitando minas, cuestionando la validez de estas, estos juicios y por lo menos nosotros caminando muy conscientemente, que nosotros mismos no estemos poniendo minas nosotros mismos, creyendo en esas ideas. Gracias.